Hola, eh, buenos días Elena. Eh. Buenos días. Estamos aquí con Luis Andía y Aitana Ayuso. Eh, son dos alumnos del IES Alama de Corella eh, que participan en el Erasmus Movilidad Sostenible, Comunidad Sostenible. Tenemos aquí un roll-up uh -huh. que lo explica. Sí. Eh, eh, somos cinco socios. Eh, uno es el Instituto, otro Biciclistas de Corella, que también represento yo, que es el vicepresidente. Y, tres socios más de eh, Lituania, Dinamarca e Irlanda. Y uh -huh. ya, pues te van a entrevistar porque vas a ser el premio con Bici 2020 a la movilidad sostenible. Enhorabuena. Sí. Gracias. Bueno, pues te dejo en buenas manos. Adelante. Gracias. Vale. Bueno, pues para empezar, la primera pregunta es, ¿de dónde vino la inscripción? Vale, pues la inspiración para usar la bici, para repartir. Fue en parte porque dos días antes de que nos confinasen se me estropeó el coche, entonces no podía usarlo. Y bueno, como Tres Cantos es una ciudad pequeñita, bueno, relativamente pequeña, a ver, comparado con Madrid, pues dije, bueno, al principio voy a repartir lo poquito que haya andando, luego con la bici. Y la verdad es que además es una ciudad que es muy complicada porque en el sentido de que es muy peatonal. Y lo, está hecho como en sectores que no, no tienen calles y para ir por dentro para repartir se reparte muy bien en bici. Y entonces pues ahí que fui, cogí la bici que llevaba 10 años abandonada en el trastero y, y, y la usé. Y luego me estuvo ayudando demasiado un montón mi padre, que fue el que, el que hizo más kilómetros todavía. Vale, ¿qué le pareció la idea a tu hija y a tu familia en general? Pues muy bien, porque sobre todo, bueno, a mi hija eh, lo pasó mal porque estuvo mucho tiempo sola en casa, claro, ya no podía salir, pero por otra parte veía que estábamos, estaba trabajando para salvar la librería y mi familia, pues imagínate, mi padre que es deportista, que siempre ha sido deportista, él era deportista profesional y ahora organiza eventos, pues yo era la oveja negra de la familia que no hacía nada de deporte, pues muy contento. ¿Y tuviste que pedir algún permiso para poder salir a repartir en esos tiempos? Eh, yo me pude hacer a mí misma un certificado que, que me autorizaba porque eh, las librerías no podíamos abrir al público, solo podían abrir las papelerías. Pero yo sí podía vender online. Entonces yo me hice un certificado en el que explicaba que por el artículo que fuese eh, iba a repartir pues en bicicleta en este caso eh, los pedidos que me hacían a través de la página web de la librería o por teléfono vamos y entonces con eso eh, podíamos nos paraba todos los días la guardia civil la policía local todos porque claro decir que hace una persona en bici no puede ser pues pero sí sí con eso pudimos repartir eh, qué te decían las personas a las que les llevabas los pedidos pues estaban muy contentas porque como fueron unas semanas bastante rollo, que al principio todo el mundo veía la tele, veía series, en Netflix, en todo esto, pero llegó un momento que se aburrían, porque ya has visto todo, ya te duele la cabeza de tanta tele o de videojuegos. Y entonces al final la, la lectura es otra manera de evadirte y de viajar eh, a través de las páginas. ¿no? Entonces eh, se ponían muy contentos, especialmente los niños, me hacía mucha ilusión, yo cuando iba a las casas iba como un astronauta, iba con la mascarilla, porque claro, en ese momento no se sabía nada del virus. Entonces yo pasé mucho miedo repartiendo al principio porque no sabía si me podía contagiar. Y entonces yo iba todo tapado del todo, con guantes, con todo. Y claro, los niños pues eran clientes muchos de, desde que abrí la librería y jo, me daba mucha penita no poder acercarme porque les colgaba la, la bolsa con los libros en la puerta. Y yo me echaba para atrás, entonces los niños querían venir y yo, no, no, no, no, no, no se acerquéis. <risa> pero estaban todos muy contentos. Eh, ¿Fue sencillo o muy complejo empezar a repartir eh, los libros de esta forma Pues, a ver, supuestamente sencillo, porque ya os digo que Tres Cantos es una ciudad que para ir en bici está genial. Pero como yo pero... llevaba muchísimos años sin hacer nada de deporte y pesaba veintitantos kilos más que ahora... Eh, pues lo pasé muy mal. Fue, fue muy difícil físicamente para mí eh, poder hacerlo al, al ritmo que tenía que hacerlo porque cada vez me hacían más pedidos. Y de hecho fue una parte importante de que mi padre me ayudase también, sobre todo porque llegó un momento que había tantos pedidos que ya no, no me daba tiempo a mí, me pasaría todo el día repartiendo y no, po, no podía preparar los siguientes. Y entonces al final entre los dos los repartimos y fue genial porque ya llegamos a todo el mundo. ¿Actualmente sigues vendiendo algo domicilio. Sí, lo que pasa es que ya menos, porque a la gente le gusta mucho venir aquí en persona, porque es una librería muy bonita, no es que lo diga yo, pero es que es verdad, es muy cookie, así muy, muy bonita. Y, y claro, a la gente le gusta venir, mirar los libros y poder elegirlos, que antes yo a veces me decían, tráeme el que quieras, pero claro, eh, es mejor poder elegirlos tú. Eh, ¿Cuántos servicios y kilómetros hacías más o menos en un día? Pues no lo sé exactamente, yo sé que empezamos, yo cuando empecé a repartir igual eran cuatro pedidos al día como muchísimo, que eso no es nada, eso igual uno o dos kilómetros como, como muchísimo, porque era siempre gente de la zona de aquí alrededor. Y luego llegó un momento que fueron hasta 40, 50 pedidos, dependiendo del día, el día del libro fue una locura, fueron igual 60, 70 pedidos. Y, y pues 600 kilómetros fácilmente hicimos. Yo creo que más. ¿Sabes cuántos libros vendiste al final? Ay, no me acuerdo. Yo, eh, espera, que lo pensé. Eh, pues no sé si fueron 2.000, 3.000, es que yo no me acuerdo. Fueron muchísimos. O sea, una locura para lo que es pedidos a domicilio normalmente, que se. si tienes suerte te piden uno o dos. Sí. Eh, eh, ¿Hacías ya antes los encuentros con autores? ¿El que perdona? ¿no te he oído bien? Los encuentros con autores. Ah, que si los hacía en ese momento. Sí. sí eh, yo lo que hice... Eh, claro, aquí antes hacíamos muchas actividades presenciales. Entonces yo lo trasladé al internet. Entonces lo que... Por ejemplo, todas las noches yo contaba un cuento a las nueve y media de la noche. Estuve durante 50 noches contando cuentos a los niños. Y luego, por ejemplo... Eh, hice por ejemplo eh, 40 encuentros con autores de literatura infantil y juvenil, muy famosos, además hacíamos por Zoom o hacía presentaciones de libros, cosas así, para mantener la actividad de la librería, aunque fuese en digital, para que la gente no se perdiese nada, ¿no? que es lo que hacía falta en ese momento, mantener un poco el interés. ¿Qué supuso en tu vida abrir una ventana al mundo? con cuentacuentos y encuentros con autores? Pues a, a mí me gustó mucho porque pasaba muchísimas horas sola y es, es que era muy raro, o sea, no os podéis imaginar lo que era salir a la calle y ver como en las películas todo vacío de gente, o sea, parecía que había desaparecido la gente mágicamente y, y al principio era curioso pero luego me agobiaba muchísimo porque, Jolín, dices, es que, uff, no, no es bonito esto, no oír nada, se oía, todos los animales del mundo se oían, o sea, era increíble, había un montón de animales, para lo que es una ciudad, o sea, que los pájaros a veces se oyen y no te das cuenta, pero esto era súper intenso, yo qué sé, las ardillas, se oían ardillas por ahí, que normalmente están escondidas. Y, y, y me vino muy bien para no pasar tanto tiempo sola, porque claro, mi hija estaba en casa sola, yo estaba en la librería sola, luego mi padre iba y venía al final, pero las primeras semanas estuve yo aquí. Y me vino muy bien hacer esos encuentros pues para tener un poco de compañía. Eh, por cierto, ¿usabas ya antes la bici, antes de repartir a domicilio? Yo no. Sí. Eh, mi padre sí, porque sí. mi padre, bueno, eh, es, es, desde que es pequeñito, él es deportista, él fue campeón de España de atletismo hace muchísimos años y él era triatleta, entonces... Eh, ya os digo que yo era la oveja negra de la familia porque mi hermano igual es súper deportista, él tiene, hace circuitos con bicicleta y todo, y yo no, <ríe> ha sido por necesidad el usarla. Una curiosidad, ¿por qué te llaman mis tiramisu? <ríe> pues porque yo hace muchos años tenía una asociación que se llamaba Tiramisu entre libros, y todos los meses hacíamos encuentros con escritores, en los que yo cocinaba el tiramisú y lo merendábamos con ellos pues para que la gente viese que los autores al final son gente normal, que no, no son inalcanzables. Entonces yo siempre tengo la teoría de que con comida por medio la gente se relaja y es capaz de hablar mucho mejor que cuando no hay comida. Y entonces eh, me llamaban mis tiramisú porque yo era la que los hacía. ¿Cómo te ha, porto, o sea, ¿cómo te ha cambiado esta experiencia en tu vida? Pues mira, me ha aportado algo que es el, el darme cuenta de que nada, eh, nada es seguro en esta vida. Y que si queremos algo, hay que luchar por ello. Nada de la filosofía esta, Mr. Wonderful, que hay ahora de... Todo es muy guay y vas a conseguir todo lo que desees. Sí, vas a conseguir todo lo que desees si luchas por ello. Y si trabajas por ello y si estudias para ello, por ejemplo. Pero nada pasa porque sí, entonces... A mi sueño es mi librería, entonces yo no quería que ese sueño se terminase y luché como una loca ahí por, por mantenerlo y bueno, aquí sigo. Así que, que sí, sí. El, el esfuerzo merece la pena, pero hay que esforzarse. ¿Cómo te sientes al recibir el premio con bici del 2020? Pues muy contenta porque nunca pensé... Eh, siendo cero deportista me daría un, un premio por la bici, pero muy contenta de que gracias a ella puede salvar la librería Pues, pues eso es todo Fenomenal eh, <risa> Pues muchas gracias Gracias a buena, vosotros eh, eh, Ha sido una gozada y que esperamos conocerte en persona algún día ¿eh? Sí, a ver, a ver Vamos a verte, lo prometemos Vale, gracias, adiós, adiós Adiós